Comercial El Reloj y Poma Producciones Por esta temporada te ofrece un gran surtido de mercadería, accesorios de celulares y relojería parlantes, radios, cargadores en las prestigiosas marcas del New, cables USB, micas en todos los modelos, audífonos estuches, baterías Power Bank originales una gran variedad de relojes en las diferentes marcas y diseños originales, Orie, Citizen Casio y Salco entre otras marcas Además cambio de toda clase de pilas Brazaletes para relojes Una variedad de balones originales Flash Memory y Memorias SD Y para complementar su buen gusto musical Poma Producciones le ofrece Los Impactos Bailables 2021 Con los mejores mix bailables de Navidad y fin de año Están aquí en Flash Memory y Memorias MP3 y CD Bomba Producciones la Industria de los Mix. Visítenos en la Bahía 24 de Mayo, locales 92-94-95, en Catamayo, Loja, Ecuador. Poma Producciones les desea una feliz Navidad y un próspero año 2021.